La prima media es aquella prima que se te asignó al momento de tu inscripción. Por ahí del artículo 41 de la ley del Seguro Social, nosotros encontramos lo que respecta a lo que es en los riesgos de trabajo y qué se consideraría para efectos de la determinación de la prima de riesgo quienes no están obligados por ahí como lo comenta también el instituto pues los que tengan menos de 10 trabajadores los que, y, ta, y no hayan sufrido algún riesgo de trabajo porque si no no aplica esa exención vamos a llamarlo así y los que no hayan eh, cotizado durante el año completo ¿Qué quiere decir que si tú no tuviste trabajadores durante ese año completo pues no estarías obligado ni tendrías el derecho de presentar la prima de riesgo ¿Qué va a pasar si no la presentas Solamente el instituto te va a decir que sigues cotizando en la prima media de tu clase por no haberla presentado. Pero como les comentaba también el día de ayer, esto es una cuestión un poco más del de análisis de casos específicos. ¿Por qué? Porque yo, si a mí me dicen, en un primer año me, me manda una notificación el IMSS y me dice, por no haber presentado tu prima de riesgo, pues vas a cotizar en la prima media. ¿Qué pensaría o qué entendería yo del, oye, pues si me está diciendo que no la presenté, ahora para el otro año, aunque no esté obligado, no, te, de, ca, no caiga en esos supuestos, pues la presento. Eso tiene eh, como tal una repercusión, ya que si nosotros presentamos, ya que si nosotros presentamos la prima de riesgo y no estamos con ese derecho, pues el instituto... Sí, no las va a aceptar porque la acepta un sistema informático, nos va a votar el ACUSE y, y, y todo lo correspondiente al proceso, pero por ahí de los meses, ojo, y, y lo van haciendo hasta estos meses precisamente, ahorita, junio, julio, agosto, las subdelegaciones empiezan a revisar, o todavía desde, desde el mes pasado ya empezaron a llegar, empiezan a revisar eh, las primas de riesgo y en ese sentido pueden determinar diferencias, determinan diferencias y ¿qué crees? Como tú no debiste presentar tu prima de riesgo, te bajó un punto y ahora estás cotizando en una prima menor, de acuerdo a mi cálculo, ya, que, ya sea que tienes otra actividad, o ya sé que no la debiste haber presentado, me debes cuotas desde el mes de marzo, ya que por ahí es donde empieza a uh, uh, la vigencia de la prima de riesgo de cada año Y entonces, pues ¿qué nos va a ayudar a la determinación de la prima de riesgo? Y tenemos ahí ciertos, eh, lo que estamos viendo, ciertos reportes que nos genera el SUA, cálculo de días y trabajadores promedio, cálculo de la prima de riesgo de trabajo y la obtención de reportes. Y prácticamente es un proceso simple que me va a generar un archivo y ese archivo voy y lo subo en, eh, en el ITSE. ¿OK? en la determinación de la prima de riesgo de trabajo. Y también otro, otra cuestión importante que hay que mencionar, la habilitación del sistema, por ejemplo, ahorita que entremos ahí, se vamos a, nos vamos a dar cuenta que no nos deja ni entrar a la parte donde se presenta la prima de riesgo de trabajo, pues porque estamos en junio. Muchos por ahí, antes de febrero, ya quieren presentarla, ya quieren presentar. no se habilita hasta inicios del mes de febrero. ¿Ok? Hasta inicios del mes de febrero. Entonces vamos a la práctica para ver este, este, esta cuestión que está bastante sencilla, la determinación en SUA. Uno, ¿Cuál es uno de los requisitos eh, necesarios para esa determinación de la prima de riesgo? Uno, tener actualizado, eso sí, todos los datos de mis trabajadores. Meter las incapacidades, ausentismos que eh, se pudieran derivar de la relación laboral. Todo lo que haya ocurrido, bajas, altas, modificaciones de salario, incapacidades, inicios de crédito, suspensión de crédito, todo debería estar, debería estar cargado. Si yo tengo mis datos actualizados, pues mi prima de riesgo va a estar de una manera rápida. ¿Cómo calculo prima de riesgo? Primero me voy aquí a, a determinación de prima de riesgo de trabajo y tengo estos tres mismos que están viendo en la diapositiva. Cálculo de días. Cálculo de la prima y obtención de reportes. Vamos a calcular los días. Y me dice, ¿qué año quieres calcular? Pues ahorita vamos a darle 21, porque por el 22 no está completo. Tenemos que darle en primera instancia calcular solamente. Y me va a decir, ah, mira, en, febrero, en enero, en febrero, uh, no tengo trabajadores de riesgo. Ah, pero a ver, a ver. A... Ah, es que tengo trabajadores de baja, ¿ven? Por eso es que ya no me los generó. Voy a, bueno, de aquí le damos a salir, vamos a calcularlo con estos. Y se dan cuenta que no hizo nada, pero ya los calculó. Ojo, nos vamos a la segunda. Cálculo de prima de riesgo de trabajo. Mi registro patronal. Ya tengo ahí, como me preguntaban el día de ayer, ¿un patrón puede tener varios registros patronales? Claro que sí, de acuerdo a su domicilio. Entonces aquí como este nada más tiene uno, le damos calcular. No existen casos para generar. Los trabajadores por lo menos puestos al rango no pueden ir en cero. Ah, a ver, aquí te puso. Primero cálculo de días. Calcular. Salir. Vamos a ver qué pasó aquí. Enter. No. 2021. No es que... Es aquí. ¿Por qué no me genera? No existen casos para generar. No pueden ir en cero. O tengo el respaldo que está en cero. a cuatro. Primero de mayo. Ay, este se dio de alta el 30 de... ¡Ah! Ya, ya sé por qué. Porque todos los trabajadores que tengo aquí son de 22. En el 2021 se entiende que no tuve trabajadores, por eso es que no nos deja. Porque este respaldo que, que, que el último que, que estuvimos viendo no tuvo trabajadores en 2021. Por eso me manda el, el error el, el sistema, de que no puede ser que no tuviste casos. Si quieres presentar tu prima... Prácticamente aquí está diciendo, pues no la debes de presentar porque no tuviste trabajadores expuestos a riesgo y al no tener trabajadores expuestos a riesgo, pues no estás en el derecho como tal de presentar la prima de riesgo de trabajo. Entonces aquí vamos a recuperar, a ver, vamos a hacerlo con otro, otra empresa que tengo por aquí. Creo que este tiene, a ver si tiene trabajadores, esta tiene tres trabajadores. Sí, 18, 19. Este sí. 18, baja 18. No. 18, modificación, modificación. Ah, Este todavía sí tiene un trabajador por lo menos. Sale. Vamos a hacerlo con esta empresa para no tardarnos ahí. Cálculo de días. Calcular. Aquí sí me calculo días. Ok. Salir. Cálculo de prima de riesgo. Calcular. Adiós. es que no me guarda esto cuál es 21 138 ¿no? ya está Ahí está, cálculo satisfactorio, ¿ok? Sí, aunque, aunque aparezca el, el, el que no existen casos, aquí nos va a votar la prima anterior, que es una prima media, .54355. Como esa prima media de esta clase, que es la clase 1, es la más cercana a la prima mínima, la prima mínima que nosotros podemos tener es la .0050. Aquí, como ya no va a bajar un punto, aquí te la baja a la prima resultante, que es la .50 que es la, eh, la, la prima más baja, ¿ok? Cuando tú llegas a esta prima, prácticamente también te exenta de presentar tu prima de riesgo, a no ser que tuviste por ahí algún riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de las disposiciones que rigen el, los riesgos de trabajo, nos indica que si tú ya llegaste a la prima más baja y no tuviste riesgo de trabajo, pues prácticamente ya no la presentas porque ya no va a bajar más. Si tuviste riesgo de trabajo, pues va a subir un punto eh, independientemente del número de riesgos de trabajo que tengamos aquí le damos generar archivo, desea generar archivo de la determinación de prima de riesgo de trabajo, le damos sí lo guardamos aquí generación del archivo de la determinación de prima de riesgos ha terminado satisfactoriamente y ya nos generó nuestro archivo, vamos a ver aquí está 17. ¿Qué ¿sí? lo no, no 753. No, no lo guardo Generar archivo. Sí. Vamos a guardarlo en otra dirección. Respaldo solo. Aceptar. Aquí está. Este es mi archivo que voy a cargar en el it. El punto DAP. ¿Ok? Que solamente así se genera la determinación de la prima de riesgo de trabajo, teniendo en cuenta, ojo, teniendo en cuenta que mi SUA debe estar actualizado. ¿Cómo puedo corroborar que por ahí si sí tengo un, un riesgo de trabajo, y yo ya lo tengo dado de, de como concluido aquí en el SUA, y resulta que tiene revisión? Fíjense lo que me pasó, les voy a compartir lo que me pasó en alguna ocasión a esta empresa le perjudicó durante dos años un riesgo de trabajo que tuvo. ¿Por qué? Porque recordemos que lo primero que realiza el instituto es mandar un formato donde se determina la probable, el probable riesgo de trabajo, porque llega el trabajador ahí al IMSS y le dice, ¿saben qué? Me accidenté, me accidenté y, e iba yo para mi trabajo. Ah, pues ese accidente en trayecto, ¿no? Como ibas para tu trabajo, vamos a mandarle un, eh, un aviso a tu patrón para que eh, para ver si califica como riesgo de trabajo, que por lo general, pues sí lo hace, ¿no? Este Por ahí tenemos algunos formatos, donde tenemos el ST2, el ST3 y por último el ST7. El que le va a llegar a tu patrón, pues, es el ST2 el ST3, perdón, y cuando se da de alta al trabajador, te dan el ST7. En el ST7 viene la incapacidad que en algún momento se pudo haber generado por ese riesgo de trabajo, viene la disminución motriz que en algún momento se pudo haber reflejado por el riesgo de trabajo, y te dice todavía, aquí viene el peligro, que esa, ese porcentaje de incapacidad que le generó, se va a revisar hasta el próximo año y quiere decir que si aumenta el porcentaje, el riesgo de trabajo continúa. Entonces, ¿qué pasó en esta empresa? Ah, pues me dice eh, el cliente, ah, pues ya, ya terminó, ya pasó un año, ¿no? Ya, ya este, este año ya va a poder bajar nuestra prima. El riesgo de trabajo fue el año pasado y le comento, sí, pero como tiene una revisión anual, y en la revisión se puede modificar el porcentaje determinado en el inicial. Y si lo modifican, el riesgo de trabajo continúa. Y al continuar el riesgo de trabajo, pues prácticamente el primer año le subió un punto y el segundo año le subió otro punto. Ese riesgo de trabajo a esta empresa le costó dos años, dos puntos. ¿Y qué se puede hacer ahí si no se puede hacer nada? ¿Por qué? Porque esos casos de riesgo terminado, nosotros los podemos corroborar en el ITSE. Hoy fíjate que el trabajador nunca me trajo su ST2, su ST3, su ST7, nunca me lo trajo, no, no me trajo su alta, yo no sé si va a haber revisión anual, yo no, yo no estoy enterado como patrón, como contador. Ah, ok, pero sí puedes entrar al ITSE y verificar si ese riesgo de trabajo ya concluyó o está vigente por un periodo de revisión, ok. Esa es una de las recomendaciones que hacemos aquí en el cálculo de la prima de riesgo de trabajo. ¿vale? Y por último, obtención de reportes. ¿Qué reportes me puede generar aquí? Por ejemplo, trabajadores expuestos, la carátula de determinación. Para efectos de poder tener ahí nuestro, nuestro archivo. Por ejemplo, la carátula de determinación es esta. ¿Cómo se determinó la prima, la prima nueva? Aquí está trae la fórmula, esta es la fórmula de la determinación de la prima, esta, que prácticamente es todo lo que hace el SUA, y aquí te dice cómo lo fue calculando, te lo va detallando paso por paso. ¿Quedamos? Entonces, dudas con riesgo de trabajo, para pasar al siguiente, ¿Todo bien? Ya vamos a entrar a cálculos, que ¿eh? es la parte interesante también bien, gracias Ruth gracias perfecto vamos a pasar a la parte de cálculos aquí en nuestra diapositiva pues ahí viene el, lo, lo que hicimos, ¿no? para que se quede ahí en su material desea generar los trabajadores, los reportes que genera ahí tenemos los reportes Ahora sí, vamos a la parte de cálculos. Vamos a hacerlo práctico para que vayamos entendiendo más aquí en nuestro SUA. Y pues ya vimos hace rato cómo generábamos un cálculo. ¿Ok? Cómo generamos un, un pago, perdón. Cómo generábamos un pago. Aquí en cálculos tenemos dos, dos eh, procesos. Uno de pago global y otro de pago de diferencias. En el de pago global se llama así porque ya se habilitó la opción de que pudiéramos hacer un solo pago un solo pago por todos los registros patronales que tenga el patrón, ¿ok? Suponiendo que se actualice ese supuesto que me preguntaban el día de ayer de que si un patrón pudiera tener varios registros patronales me van a aparecer aquí en estos renglones ¿ok? Me van a aparecer aquí en estos renglones. Y ahora bien esos registros patronales se van a generar en uno solo. Si lo quiero hacer, si lo quiero hacer por separado, pues solamente le quito la palomita y ese registro patronal no se generó. Aquí arriba me aparece el mes en el cual se va a generar el año, el RFC, si es pago oportuno o extemporáneo. Ojo, en pago extemporáneo, ahorita vamos a tener un detalle, pero también nos va a servir para ver cómo actualizamos salarios mínimos eh, y NPC si nosotros le damos pago extemporáneo, nos va a pedir a fuerzas que el INPC y los salarios mínimos estén actualizados a la fecha. Y ojo, esto es una... considero un error de, del sistema, pero que en algún momento ya nos ayudó a resolver la autoridad, y pues ahí muchos colegas pues ya, ya saben o ya sabemos cómo solucionar ese detalle. ¿Qué pasa, por ejemplo, si eh, sabemos que el INPC se publica a más tardar el día 10 del mes siguiente al que corresponda. Por ejemplo, ahorita estaríamos esperando el INPC del de mes de junio, el mes de junio, ajá, no, de mayo, perdón, el de mayo, que se publica más tardar el día, el día 10 de junio. Entonces, ese INPC que estamos esperando, pues todavía no no sabemos cuánto va a ser, pero me dice, ah, sí, fíjate, si vas a, a calcular ahorita mayo, ya te lo voy a pedir, eh ya te lo voy a pedir. Oye, ¿y qué le pongo? Ah, pues ponle el mismo del mes anterior hasta que te lo publique, ¿ok? Hasta que te lo publique. Por ahí ahorita vemos los 100 NPCs que tenemos. Vamos a ver el primer eh, supuesto, que es un cálculo oportuno, que no tiene gran complicación, ya que se va a generar considerando que tenemos una fecha límite de pago. Aquí en este caso, por ejemplo, si yo habilito extemporáneo, me habilita la fecha de pago 20 de junio. Si yo le doy un pago oportuno de mayo, me está generando, aquí no me deja editar, por ejemplo, si le doy que voy a pagar abril, la fecha límite de abril fue 17 de mayo. Si le pongo que voy a generar un pago de marzo, el 18 de abril, ¿por qué se va moviendo por los días que... Que caen ahí en, en, en sábado o en domingo. Entonces vamos a generar el de mayo, que es el que generaríamos ahorita, le vamos a dar a calcular. Esta es otra empresa, ¿eh? para que vean. Eh, la otra, ahorita regresamos a la otra también si, que, si quieren que calculemos ahí. Tenemos entonces aquí eh, un pago de 958 pesos. Como es el mes vigente. Si yo le doy generar, ahora sí le voy a dejar estas dos para que vean qué reportes me genera. Le damos generar. Me va a decir, ¿a dónde quieres guardar tu archivo de pago? Ah, pues lo voy a guardar aquí en respaldo. Respaldo J21, respaldo 2. ¿Dónde será? Aquí en respaldo 2. Aceptar. Me vuelve a preguntar si tengo conexión a internet para poder enlazarme con el SIPARE. Ahorita le vamos a decir que no. Proceso terminado, aceptar. Y me arroja estas ventanitas que son los reportes, que son las cédulas. Por ejemplo, aquí tenemos la cédula de determinación de cuotas, la mensual, porque al ser mayos no me generó Infonavit y no me generó RCB. ¿Por qué? Porque son cuotas mensuales. Entonces nos empieza a generar por ahí cédulitas. Esta es la primera, por ahí tenemos otra fue la otra, a ver, si fue la otra a ver, a me a a ver respaldo, respaldo dos me voto una, dos son dos pero es que me aparecen como aquí ahorita en aquí en el zoom aquí están, aquí están las dos esta es la primera, la, el resumen de liquidación Ahí está, cuánto se paga por cada ramo. Y tengo la otra que es la cédula de determinación. En este caso solamente me arrojó dos. Si yo hubiera calculado un bimestral, por ejemplo, vamos a calcular febrero. En febrero nos vamos a dar cuenta, fíjense la diferencia. Aquí me arroja un beneficio Fundemex, que es una fundación, pero... Por lo general no lo, no lo ocupamos. Y aquí sí ya me genero aportaciones voluntarias complementarias, Infonavit, incrcb RCB. Y quiero que me genere resumen de liquidación, reporte de células, archivos de pago. Voy a generar nuevamente mi pago. Aquí en respaldo. Aquí en respaldo. También vamos a mandarlo. Listo. Se dieron cuenta que aquí como generé febrero, ya no me quiso conectar con Cipari porque solamente conecta el mes en curso. En este caso, mayo, sí me dijo, ¿Tienes conexión a internet? Vámonos para allá. En este caso, como es febrero y ya pasó el tiempo, pues no me lo pidió. Aunque pues, tendría que ser un pago extemporáneo Proceso terminado y me genera estos... Estas cédulas me genera tres. El resumen, la mensual y la bimestral. Esta es la, la mensual. A ver esta. Esta es la mensual. Esta que vamos a ver aquí es la bimestral. Esta. Porque tiene el logo del infonavit y se refiere a cesantía, que es esta parte. e Infonavit. Y nuestro resumen de liquidación de cuánto estaríamos pagando. ¿Vale? Ese es nuestro primer proceso, el pago global en oportuno. Y luego vamos a ver qué pasa con el extemporáneo. Yo quiero pagar, no pagué el mes de febrero por ahí, y lo voy a pagar el día de mañana 4 de junio del 2022. Fíjense lo que va a pasar. Ah, no es... Ah, pues mañana es... Mañana es sábado 4-5, el 6. 6 de junio del 2022. Proceso de cálculo terminado. Lo mismo, cero. Salir. Aceptar. Y ahí está mi pago extemporáneo. ¿Qué tiene de diferencia solamente? Que pues ya me va a votar actualizaciones y recargos que calcula el mismo sistema no voy a tener que calcularlos aparte, sino ya el propio sistema nos calcula las actualizaciones y los recargos aquí voy a también guardarlo aquí nada más para que me genere las, eh, las liquidaciones, el resumen y el reporte aquí como es extemporáneo aquí sí me pide o me pregunta si quiero conectarme a Cipare entonces fíjense aquí está el bimestral y ya aparece actualización tres pesos, cinco pesos, uno, recargos tanto, y esta es mi cédula de determinación de contribuciones, en este caso de contribuciones de seguridad social, la mensual, y mi resumen de liquidación, donde también viene cuánto de actualización y cuánto de recargo por cada uno de los ramos, ¿ok? De los ramos de seguro y también de Infonavit y cesantía en edad avanzada y vejez. Hasta este punto tenemos entonces nuestro primer tipo de cálculo. Aquí, 2022, y nos faltaría actualizar el INPC de marzo, abril, mayo, junio de 2022, y los salarios mínimos también. Salario mínimo, ese sí lo tengo a 22, me parece. Ajá, esos están actualizados al 22. Y NPC, ese sí está desactualizado aquí, pues lo metemos manualmente también. Aquí nada más ponemos el mes al que, que le corresponda. En este caso, tendría que continuar con... Ah, sí está a mayo. Uh -huh. Sí está a mayo. Estaba calculando febrero, por eso ya no me pidió el de junio. ¿Ok? Si nos damos cuenta aquí, ¿qué pasó? Fíjense, tengo de abril 120.80. 809 y de mayo 120.809 ¿Por qué? Porque en algún momento se requirió hacer este cálculo y me dicen oye, el de mayo todavía no está entonces, pues ponle el mismo de abril, ponle el mismo de abril porque si todavía no está con que lo reconozca el sistema como el último ya te va a poder generar el cálculo, si no lo tienes le pones el, el, el igual al último INPC que tienes publicado, ¿vale? que es lo que les comentaba hace rato. Y ahora sí, vamos a uno de los procesos eh, que considero más importantes y que muchas veces nos pueden llegar a generar eh, pues alguna molestia o nos pueden llegar a generar ahí algún alguna complicación con respecto a su determinación. No tiene mucha, um, mucho detalle, solamente es aprendernos bien el proceso porque pues, nos puede llegar a confundir. ¿Qué es el pago de diferencias y por qué se genera? El pago de diferencias es, por ejemplo, tú tenías un trabajador, aquí en este, en este caso, nosotros tenemos ahí tres trabajadores, y resulta que ahorita en el mes de mayo, que se va a pagar a más tardar el 17 de junio, tú diste de alta, de baja, perdón, equivocadamente, bueno, alta o baja, cualquiera de esos te puede causar diferencias, movimientos, incapacidades, cualquiera de los movimientos te va, te puede causar diferencias. Vamos con una diferencia normal sin multa, ¿por qué? Porque también te pueden determinar diferencias la autoridad y ahí te van a dar un número de crédito, pero aquí en este caso vamos a ver las diferencias que nosotros mismos nos generamos y cómo las vamos a pagar, cómo las vamos a determinar. En este caso, el supuesto que vamos a ver es, yo tengo estos trabajadores, fíjate bien. Yo tengo estos trabajadores, el trabajador 1 está dado de baja, este no me sirve ahorita. El trabajador 2 está vigente, todavía está vigente. El trabajador 3 también ya está dado de baja. Con un trabajador vamos a ver este ejercicio, ¿vale? Ya que en los otros ya los tengo dados de baja, los que, los que hicimos en la práctica anterior. Fíjense lo que tenemos que hacer en un primer momento. Este trabajador número dos, que está todavía vigente, pues resulta que se dio de baja por ahí el 15 de mayo. ¿Ok? Se dio de baja el, el 15 de mayo, y pues por lógica yo pagué de más. Primer supuesto, la autoridad dice, ah, pues pagaste de más, no me debes diferencias. Ojo, ¿eh? Este mismo trabajador tuvo una modificación salarial por ahí del, ahora supongamos que no se dio de baja el 15 de mayo, está vigente. Tuvo una modificación salarial por ahí del oh, 10 de mayo, ¿ok? Pero tú no la registraste en SUA, solamente la registraste en ITSE. Y entonces, cuando llega tu cálculo, tú calculas con tu SUA, lo subes a tu SIPARE, generas tu línea de, de captura y pagas. Ya pagaste. Viene el IMSS y te dice, oye, según yo, me debes más, ¿eh? O, o enfrentándolo contra tu cédula del ITSE, que es lo que tendríamos que hacer, ver por qué en algún momento ese comparativo SUA-ITSE no nos checa que uno de los motivos que son normales, pudieran ser las incapacidades o los ausentismos, que serían, pero si no te checa por alguna otra situación, ¿qué tal que en tu uas se te olvidó actualizar tu prima de riesgo? Y sí la presentaste en Nietzsche, pero aquí al contador se le olvidó mover su prima de riesgo, que se mueve en la parte patronal. ¿Qué tal que se le olvidó realizar la modificación al trabajador? ¿Qué tal que... El alta, tú la tienes registradas por ahí del día 5 y para el ITSE se procesó el día 1. Hay cinco días de diferencia. Todo eso es lo que nos va a generar en algún momento diferencias por pagar. Lo primero que tengo que eh, reconocer es el pago que hice.